Hola, muy buenas. Mi nombre es Eduardo Berasategui. Soy de Pamplona, donde he vivido toda mi vida hasta este último año que me surgió la oportunidad laboral de venirme a Tuscaloosa, Alabama, Estados Unidos, con la empresa Renault Automotive, empresa nogada. Eh, yo soy ingeniero mecánico y en esta empresa tengo el puesto a día de hoy de técnico de operaciones. Eh, cuanto, lo que más valoro de, de estar aquí es, en primer lugar, eh, la empresa, las facilidades que me puso para adaptarme a este entorno tan diferente al europeo y español. Y por otro lado, las oportunidades y todo lo que estoy aprendiendo en un país tan puntero en la industria y en la automoción, más en concreto, en, en esta empresa. E, y por otro lado, lo que más hecho de menos de España y de Pamplona, eh, o sea, es el día a día, el ambiente que hay sobre todo por el, por, lo, por el centro de Pamplona. Y por otro lado, el poder dar paseos por los parques tan bonitos que tenemos en Navarra. ¡Hacen esto!